operado por Corredor Empresarial S.A. Saludo apostadores, en las 8.30 de la noche le damos la bienvenida al sorteo 70 17, Superastro Luna para hoy domingo 7 de mayo, Supervisa nuestro sorteo. delegados de coljuegos Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo, ganadores atentos Superastro Luna, su número número es 9, 9, 4, 7, el signo es Sagitario, verifiquemos ganadores Super Astro Luna, el número es 9, 9, 4, 7, signo Sagitario, 99, 47, Sagitario, delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace funcionar, feliz noche.